Por esta razón debes dejar de comer sopa maruchan. Una niña llamada Carolina estaba en su casa. Su mamá había salido a trabajar. La niña tenía mucha hambre, pero la mamá se le olvidó dejar la comida en casa. La niña se le hizo fácil ir a comprarse una sopa maruchan. Se lo preparó, lo empezó a comer. Tan rico lo estaba comiendo que no se había dado cuenta que el camarón no era camarón eran dedos de bebés. La niña lo escupió y empezó a llorar y le marcó a su mamá rápidamente para que viera lo que había sucedido. La mamá se disculpó con la niña, pero la niña le dio tristemente una infección y murió por comer sopa maruchan. Sígueme para más historias.